En los pensamientos de Kusina no se preocupen mis bebés mamá los cuidará, mientras les hacía cosquillas a todos, pero más a Naruto lo cual no pasó desapercibido por Minato el cual solo rechinó los dientes y apretó sus puños. En los pensamientos de Minato ya llegará tu día maldito niño y yo me encargaré de que eso suceda, dos días después, hecho de la torre del Okage, buenos días aldeanos dijo con una sonrisaje, para qué nos llamo Okage-sama dijo un aldeano con una pizca de curiosidad en su voz, pues hoy les vengo a decir la verdad del ataque del Kyu. Konoha, ¿Qué quiere decir con eso Okage-sama? No se supone que el sandai me mató a el zorro demonio un aldeano dijo con curiosidad en su voz, se equivoca un biju no puede morir para detenerlo tuve que sellarlo en mis hijos Menma, Naruto y Naruto el nombre de Naruto lo dijo con asco, el chakra del zorro fue sellado en Naruto y Menma, en el otro bebé que se selló, Okage-sama dijeron al unísono varios aldeanos. En el esta sellado el alma del Kyugui, de pronto todos los aldeanos empezaron a decir que lo ejecutaran con tono agresivo, mientras Tato solo se retiró con una sonrisa en su rostro. Dos años y medio después, en la mansión Namikaze se encontraban Naruto y Kusina cuidando a Naruto y Menma ya que ellos aún estaban pequeños, Naruto para su corta edad podía cuidar de Menma y Naruto, ya que no era igual a los niños de su edad, era serio, inteligente y podía cuidar bien de él mismo, estaban por cumplir años los gemelos, así que Naruto y Kusina estaban preparando todo para dentro de dos días, ya que en la fiesta vendrían los líderes de clanes, con sus futuros herederos de la misma edad de Menma y Naruto. fueron sacados de sus pensamientos al escuchar la puerta abrirse el cual era Minato el padre de los tres chicos, Naruto no interactuaba con su padre ya que él sabía muy bien que no era querido por Minato, así que no cruzaba palabra con él. Minato al ver que Kusina hablaba con Naruto mientras dejaba de lado a los gemelos, se enojó y decidió hacer algo al respecto, así que fue y le dijo a Naruto que si les podía dejar solos un momento, con una pizca de asco en su voz, a lo cual Naruto solo asintió y se fue solo que algo le decía que iba a pasar algo malo así que, decidió quedarse detrás de las escaleras a escuchar, Minakun ¿qué necesitas, lo único que necesito es que dejes de darle atención a ese monstruo, ¿Cómo puedes decir eso Minato dijo Kusina con tristeza en su voz, es Solo un monstruo dijo Minato con asco en su voz, si no lo haces lo mataré en este preciso instante, no Minato no lo hagas dijo Kusina entre sollozos mientras se tiraba de rodillas, ahora solo les darás atención a los gemelos entiendes lo dijo con autoridad, a lo cual Kusina solo asintió, con Naruto empezó a salirle lágrimas de sus ojos, ya que la única persona que no le llamaba mons lo tendría que olvidar por su bien, flashback, o kasana donde vamos dijo con una voz tierna, a lo cual Kusina solo le sonrió y dijo vamos al parque para que juegue con otros niños, está bien Okasan llegando al parque, se veían unos chicos jugando de unos 7 años, al llegar Naruto no le prestaron atención, ya que no se fijaron en él, pero cuando se empezó a acercar para jugar con ellos todos los ojos del parque se posaron en él, después de unos segundos el más grande del grupo, se acercó a él solo para empujarlo, mientras le decía que se fuera del parque, ya que solo es un monstruo Naruto, rápidamente se levantó y se sacudió su ropa, la cual era unas sandalias shinobis negras, un pantalón negro ambu, una camiseta negra de manga larga con el remolino en la espalda, mientras tanto una lágrima traicionera caía de su ojo derecho, apenas visible gracias a su flequillo, fin de flashback, Naruto salió corriendo a su habitación llorando, diciendo entre sollozo, yo no soy un monstruo, yo no soy un monstruo, yo no soy un monstruo, esas palabras las repitió hasta quedarse dormido en su habitación. Dos horas después Naruto se despertó en una habitación grande y oscura con varios pasillos a los costados y uno grande por el centro, un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó una voz siniestra venir del pasillo del centro, diciéndole vaya vaya, mi carcelero por fin se digna a verme, aunque creo que tardaste muy poco en conocerme, Naruto siguió la extraña voz, tiempo después, llegó a una celda con grandes barrotes, dentro de la celda se encontraban dos ojos rojos sangre, hola mocoso por fin te dignas a verme, ¿Quién eres dijo Naruto. Naruto con timidez. Naruto era un poco tímido ya que no hablaba con nadie más que su madre. Kusina, Yo soy el gran Kyubi no Yoko el biju más fuerte de todos y que hace aquí encerrado. Señor Kyubi. Al escuchar eso, el Kyubi abría los ojos como platos, ya que nunca ninguno de sus contenedores le había llamado así. Está bien, señor Kyubi. Dijo Naruto con preocupación en su voz. Kurama se asombró aún más al escuchar que el chico se preocupaba por él. Kurama, disculpa. Kurama es mi nombre, Kyubi es un apodo que me pusieron los humanos, pues mucho gusto Kurama, yo soy Naruto Uzumaki, aunque muy pronto seré solo Naruto, esto lo dijo con tristeza mientras una lágrima caía de su ojo derecho apenas visible gracias a su flequillo, ¿por qué dices eso mocoso? Lo dijo Kurama con intriga en su voz, bueno pues como vives en mi vez todo lo que yo veo, escuchas todo lo que yo escucho ¿no es así, Kurama? Así es mocoso, ¿y eso que tiene que ver con la pregunta? Bueno, como sabrás, en un día será la fiesta de los gemelos, ¿no es así? Sí, ¿por qué? Bueno en la fiesta nombraran a los herederos del clan Uzumaki y Namikaze, Kurama asintió con la cabeza para que siguiera, bueno es obvio que el heredero del clan Namikaze va a ser Menma, porque es el favorito de papá solo porque es igual a él, y el Uzumaki pues, Naruto dejó sacar un gran suspiro de cansancio de su boca, es obvio que mi padre, obligará a mamá para que Naruto sea la heredera del clan Uzumaki, diciendo que me matará si no lo hace, espera mocoso estás diciendo que... Así es Kurama seré expulsado de mis clanes, si el primogénito no es el heredero del clan es desterrado de él. Naruto bajó la cabeza y empezó a derramar lágrimas, mientras decía puedes creerlo Kurama, sin clan, sin familia, sin amigos, sin conocidos, mi vida apesta, Kurama se quedó callado ya que no sabía qué decir, todo lo que dijo Naruto era verdad, lo cual lo sorprendió más ya que solo era un niño de cuatro años, el cual tenía una larga vida por delante, tienes razón chico además, no tienes un propósito para vivir, pero eso puede cambiar, Naruto levantó la cabeza y dijo "¿Qué quieres decir con eso Kurama, bueno chico, ¿por qué no te propones algo en la vida? ¿Como que kurama? Pregunto Naruto con esperanza, eso lo tienes que descubrir tú y además con el paso del tiempo lo sabrás, ese tipo de cosas se deciden gracias a eventos de tu vida que cambian tu forma de ser y pensar, entiendo Kurama, y gracias ya me siento un poco mejor, y sabes eres mi primer amigo, digo si tú quieres ser mi amigo, una sonrisa se posó en la cara del zorro mientras decía, tú también eres mi primer amigo Naruto y la única persona en siglos que no me ve como una arma, pero bueno chico, no le puedes hablar a tu madre cierto?, si sí, porque la pregunta Kurama: Bueno, busca papel y un lápiz. Nadie dijo que no le puedes enviar cartas a escondidas, y además necesitarás algunas cosas para tu entrenamiento, mi entrenamiento. Dijo Naruto con curiosidad, así es mocoso no dejaré que mi recipiente sea un debilucho pero primero, ve por el papel y lápiz para escribirle la carta a tu mamá y que traiga las cosas necesarias, 20 minutos después, creo que eso era todo no Kurama, bien hecho mocoso solo nos queda darle la carta a tu madre, un día de Sion Namikaze, hora 5 de la mañana, unos rayos de sol golpeaban la cara de Naruto, y amenazaban con despertarlo de su profundo sueño, en la mente de Naruto, oye mocoso ya despiértate, son las 5 de la mañana piensas seguir durmiendo, cinco minutos más murmuraba Naruto, idiota levántate de una buena vez, está bien ya me desperté Kurama, cinco minutos después oye Kurama si ¿sí se puede saber para qué me despertaste tan temprano. Verás mocoso, hoy harás unos ejercicios, aún no puedes entrenar porque eres muy pequeño pero si sí puedes hacer algunos ejercicios como dar una vuelta a media aldea trotando, 10 flexiones, 10 sentadillas y después estudiarás historias shinobi. De los cuadernos y libros que tu madre traerá, ¿entendiste? claro Kurama solo déjame desayunar y ponerme ropa cómoda, no tardes mucho mocoso, Diez minutos después Naruto salió de la residencia Namikaze, el viento ondeando su cabello negro con mechas rojas puntiagudo que llegaba a sus hombros, llevaba unas sandalias shinobi negras, un pantalón negro ambú y una camiseta negra de manga corta con el remolino Uzumaki, y a dónde vamos Kurama dirígete a las murallas de la aldea cuando estés, en ellas trotarás por media aldea entendido mocoso, Entendido Kurama, 5 de la tarde, oye Kurama no sabía que hoy habría un festival, bueno chico hoy se celebra mi derrota ante el Sandaime, ya veo Kurama, mocoso será mejor que vayas a casa rápido, porque dices eso Kurama. Si hoy se celebra mi derrota seguramente te harán daño ya que, saben que tú contienes mi alma, creo que mejor corro para llegar rápido a casa, Naruto corrió por unos minutos hasta chocar accidentalmente con un señor, lo siento señor, no te disculpes niño demonio me las pagarás, el señor tomó del brazo a Naruto y gritó aquí está el niño demonio, vamos a matarlo, vamos a acabar con lo que empezó el Sandaime, hoy es tu muerte niño demonio, gritaron varios aldeanos que se juntaron para golpear a Naruto, entre ellos había varios Chunin y Genin, todos los aldeanos reunidos empezaron a golpear a Naruto fuertemente rompiéndole una costilla, después de varios minutos un Chunin dijo apartense todos, catón, estilo de fuego gran bola de fuego, Naruto estando débil no pudo esquivar el Jutsu recibiéndolo de lleno, cuando el humo se despejó se veía Naruto chamuscado de la ropa y con leves quemaduras, otro Chunin se acercó y dijo este es tu final niño de modo esto morir. lo decía mientras sostenía un kuma y con su mano derecha, no pudo continuar porque una patada se alojó en su cara a arrojándolo al suelo inconsciente, al ver quién era el causante todos se asombraron al ver un anciano con pelo blanco largo y una túnica negra con un logo uchía, que creen que hacen golpeando a un niño pequeño indefenso el anciano gritó con enojo en su voz, nosotros estamos terminando con lo que inició el Sandaime" quítate anciano si no quieres que te lastimemos dijo un chunin del montón cállense y váyanse si no quieren que les haga daño un chunin se abalanzó hacia el anciano con un cuna y en la mano el chunin dio un corte horizontal al pecho solo para que el anciano lo esquivara con facilidad y le diera un golpe en la cara rompiendo de la mandíbula se los vuelvo a repetir váyanse antes de que les haga daño por lastimar a un niño indefenso esto lo decía mientras dejaba salir su instinto asesino todos los aldeanos salieron corriendo como pollos sin cabeza al sentir tal instinto asesino oye chico estás bien pregunto el viejo con preocupación si solo que me duele todo el cuerpo gracias por salvarme y dime cuál es tu nombre viejo bueno mi nombre es madara pues gusto en conocerte madara yo soy naruto mucho gusto naruto pero dime por qué me salvaste madara bueno no podía dejar que golpearan a un niño indefenso verdad bueno eso tiene sentido en los pensamientos de naruto indefenso Tal vez esto sea mi propósito en la vida. Bueno viejo yo me tengo que ir a casa porque ya es tarde y es peligroso adiós viejo. Minutos después, Naruto estaba a dos calles de su casa cuando, sintió algo frío clavarse en su pierna, al voltear Naruto vio un kunai alojado en su pierna sangrante, Naruto apenas y podía mantenerse en pie, al ver una esquina estaba un chunin de pelo azul blanquecino, ¿por qué haces esto? dijo Naruto con quejidos leves, Cállate, sabes lo que hiciste destruiste la aldea y mataste a miles de personas, maldito niño Kyubi, pero hoy te mataré, el chunin lanzó un kunai a la cara de Naruto, mientras de un estallido de velocidad corría hacia él, en los pensamientos de Naruto así que moriré, moriré, moriré, moriré moriré, moriré, moriré moriré, moriré, moriré yo no voy a morir grito Naruto al aire al dejarse llevar por el instinto Naruto no notó el horrible ardor de sus ojos que se tornaron rojos con tres tomoes en cada ojo, Naruto se dejó llevar y en un instante tomó el kunai que se dirija hacia él, al observar al Chunin cuidadosamente y rápidamente notó que tenía la guardia baja un signo de confianza, Naruto espero a que se acercara para clavarle el kunai en el corazón el Chunin dio un corte horizontal para cortar la cabeza de Naruto, Naruto se agachó y rápidamente dio un paso adelante para después clavarle el y en el corazón, el Chunin sintió algo frío en su pecho, al voltear lo único que vio fueron unos ojos, Sharingan con tres tomaoes en cada ojo, para después caer al suelo muerto a manos de Naruto, Naruto después de unos segundos cayó inconsciente al suelo, signo del gasto de chakra por parte del Sharingan y sus pocas reservas de chakra dado su corta era un día después, Naruto empezaba a ver a todos lados sin comprender dónde estaba hasta que los recuerdos de la antigua noche le vinieron, al voltear a un lugar estaba el cuerpo inmóvil del Chunin que mató la antigua noche, ¡Qué asco pero tú que dices Kurama no me siento muy bien por matar a alguien, bueno mocoso la verdad me tienes muy asombrado nunca había visto a un niño de cuatro años matar a un Chunin experimentado, sin duda serás un prodigio, pero, dejando de lado eso es bueno que te sientas mal por matar a alguien, lo que en verdad sería malo sería que matarás por diversión y sin remordimiento después de lo ocurrido, ¿verdad? En eso tienes razón Kurama, tendré que ir a avisarle al tonto de mi padre, ok mocoso pero primero quítate el kunai que tienes en la pierna para que te pueda curar, ok Kurama, dos minutos después Naruto llegó a la residencia Namikaze, en la sala se encontraban Minato y Kusina con los gemelos, en los pensamientos de Kusina hoy Naruto no vino a casa, ¿será que le pasó algo? Pero no puedo irme a buscarlo Minato, solo espero que mi bebé esté bien, no me perdonaría que algo le pasara a mi bebé, fue sacada de sus pensamientos al escuchar la puerta de su hogar abrirse, al voltear vio a Naruto en la puerta caer de rodillas al suelo, Kusina fue corriendo hacia Naruto al ver el estado en el que se encontraba, tomándolo de la mano y llevando a Naruto al hospital en un Shunshin, al ver eso Minato se confundió y se dirigió al hospital junto a los gemelos, Cinco minutos después Naruto se encontraba en el hospital siendo atendido, Naruto. Dime qué fue lo que te pasó Dijo Kushina con preocupación Si Naruto tienes que explicar todo lo que sucedió anoche Dijo Minato Está bien de los contaré Naruto contó todo desde la golpiza Y el anciano que lo salvó Hasta la parte que Naruto mató a un Chunin Al terminar de contar lo que pasó Kushina empezó a llorar Y Minato estaba atónito al escuchar todo Se alegraba que lo golero que matara a un Chunin lo sorprendió Necesito ver si es verdad lo que dices Naruto Ambos gritó Minato y dos chicos salieron de las sombras Uno tenía una máscara de comadreja y el otro una máscara de perro, que necesita Okagesama sama Necesito que vayan a buscar el cuerpo del chunin rápido y también convoquen al consejo. Entendido, si Okaje-sama, Minato, ¿qué piensas hacer? ¿Por qué vas a convocar al consejo? Verás, Kusina, nunca ha pasado esto y necesito que los líderes de clanes me den ideas sobre qué hacer al respecto. A Naruto no le pasará nada, ¿verdad? Minato, Kusina, habló entre sollozos, eso depende si es culpable o no. Aún así, lo más probable es que no le pase nada, ya que fue en defensa propia, dos Horas después Naruto estaba frente al consejo, Naruto Uzumaki estás aquí por el incidente que pasó ayer al mediodía, disculpe Okage-sama pero ¿qué hizo el chico preguntó Shukaku, bueno un Chunin trató de matarlo y el asesino al Chunin, al escuchar eso todos se asombraron, entonces obvio que fue en defensa propia, si yo también lo pienso. Pero este incidente nunca había pasado antes así que quise saber qué piensan, yo pido al niño para que se una a raíz dijo Danzo con una pizca de emoción en su voz, un grito resonó por toda la sala, no dejaré que conviertas a mi hijo en una arma Danzo. Los miembros del consejo se asombraron, ya que al ver al chico más detenidamente vieron sus puntas rojas en su pelo, cálmate Kusina no se unirá a raíz, solo quiero saber la opinión de los miembros del consejo, Shukaku ¿qué piensas con honestidad, bueno el chico a sus cuatro años pudo matar a un chico. Un no me imagino que podrá hacer en unos 5 o 6 años, es un prodigio por naturaleza, Minato solo asintió con la cabeza, ahora tu inoichi que piensas al respecto, bueno yo pienso que el chico puede ser un buen activo para la aldea en años y tal vez sea un prodigio que aparece cada 100 años, Minato asintió ahora Fugaku, pienso lo mismo que Inoichi es un prodigio natural tal vez mejor que el primero Kage, está bien, ahora Tuchouza, pienso lo mismo que Fugaku-san, ahora Yashi yo no tengo nada que decir todos asintieron porque sabían que Yashi nunca diría que es un prodigio viendo y por concluida esta reunión del consejo, Naruto ya te puedes retirar, Naruto asintió y unos ambos lo llevaron al hospital, ya que tenía que estar una semana internado skip de la semana Naruto le enviaba cartas a su madre diciendo que estaba bien, por medio de un ambú que llevaba una máscara de comadreja, Naruto le tomó cariño al Ambú pues este era muy amable y amigable, también el adolescente ambú le tomó cariño viéndolo como un hermano menor, fin del skip, Naruto ya estaba por irse a después de entrenar como costumbre a las 6 del mediodía, cuando una voz lo desconcentró, hola chico veo que entrenas mucho, para tu corta voz, hola viejo marara pensé que no te volvería a ver, bueno pasaba, por aquí y te vi entrenar duro así que dije por qué no traerle algo de comer, ¿en serio? me quiso dar comida por amabilidad Naruto lo dijo con curiosidad, sí por qué no, entrenas duro todos los días, velo como un regalo de cumpleaños, Naruto se asombró al escuchar eso, y empezó a llorar, gracias viejo Madara nadie antes me había regalado algo aparte de mi madre, Madara se asombró por la reacción de su nieto, bueno no solo es el único regalo que te daré hoy por tu cumpleaños, ¿de verdad? Dijo Naruto con esperanza en su voz, claro chico pero primero come, está bien viejo Madara, Naruto después de terminar su comida dijo, y dime viejo Madara que es el otro regalo, cierra los ojos Naruto, está bien Madara ya cerré los ojos, está bien ahora abrelos, Naruto se asombró al ver una armadura samurai roja que parecía de su talla, y al lado una espada de madera, Naruto empezó a llorar y de un movimiento abrazo a Madara, gracias Madara Gigi por el regalo, Madara se asombró al escuchar el apodo afectivo que le puso su nieto, y una sonrisa de felicidad se plantó en su ropa. Continuará, Naruto usa.